Hola, muy buenos días eh, a, a todos quienes nos están acompañando hoy 4 de mayo en, en, este, en el inicio de una serie de talleres y conferencias eh, para este mes que hemos preparado eh, como revistas científicas de la Universidad Católica del Norte, eh, con el apoyo también de, del proyecto ANIT que nos eh, adjudicamos en el 2020 y en el día de hoy, eh, tengo la grata eh, misión de presentar uh, la ponencia de una introducción al Crossref del DOI, la importancia de los metadatos y la calidad para la, com la comunidad de investigación. Eh, en, en el día de hoy, el, nuestras ponentes son eh, Susan Collins y Vanessa Fairhurst. Eh, las dos eh, son miembros del equipo de Crossref. Eh, Susan desde el 2008, eh, Vanessa desde el 2017 y trabajan en, en estrecha colaboración con las comunidades de, de editores eh, más pequeños, ¿no? como, como nosotros, que tenemos eh, seis revistas, eh, imagínense que las grandes editoriales tienen cientos de ellas. Eh, también trabaja eh, en el programa de embajadores, Vanessa trabaja ahí, eh, y eh, Susan, también está todo eh, relacionado con todo el, el programa de patrocinadores dentro de Crossref. Eh, es muy interesante, muy importante la labor que está haciendo Crossref en este momento, porque mm, también está dando estas posibilidades de compartir eh, la información que ellos, eh, de lo que ellos hacen en nuestro idioma. Para los hispanoparlantes es, es muy bienvenido este tipo de iniciativas, eh, porque la gran mayoría de, de estas, de estas eh, están eh, en, en inglés. Eh, mi nombre es Rinaldo Vidal y, bueno, y les doy la bienvenida tanto a Susan eh, como a Vanessa y bueno, también estará Harry Soto que también nos va a ayudar con todo el tema de, de las traducciones. Eh, las preguntas las pueden realizar eh, por el chat y bueno, y al, y en, al finalizar, antes de finalizar la, la, la presentación tendremos también un, un, unos minutos de preguntas y respuestas. Eh, espero que sea muy útil para todos y bueno, los dejo con, con, con las ponentes. Gracias, Ronaldo, y gracias por invitarnos a hablar con todos, uh, con, con ustedes, Hola, a todos y bienvenidos. Mi nombre es Susan Collins y mi acompaña mi colega Vanessa Fairhurst. Estamos con el equipo de relaciones comunitarias en Crossref. Además, uno de nuestro equipo de embajadores, Arlis Soto, nos ayudará a responder a sus preguntas. Para reducir el ruido de fondo, todos están silenciados. Si tiene alguna pregunta durante el seminario, puede escribirla en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderemos allí. El webinar se está grabando y compartiremos la grabación más tarde dentro de unos días, junto con las diapositivas de la presentación. Y hoy cubrimos tres temas principales. Comenzaré con una interacción a CrossFit, quiénes somos, qué hacemos, y quiénes somos nuestros miembros. A continuación, hablaremos sobre por qué los editores registran su contenido en Crossref, que es un DOI, y los tipos de contenido que se pueden registrar. Finalmente, examinemos la importancia de los metadatos de calidad y cómo puede ayudar a que su contenido sea más visible. Algunos de ustedes están familiarizados con Crossref y otros no. Yo sé que algunos de ustedes están registrando su contenido con nosotros, pero quiero revisar brevemente nuestra misión y nuestra historia para todos. CRASHEF es una agencia de registro DOI y nuestra misión es hacer que los resultados de investigación sean fáciles de encontrar, citar, enlazar y acceder. Crossref fue fundada por un grupo de 12 editores académicos que quieren un método eficiente para vincular citas en su contenido. Cuando el actor publica un artículo de una revista, su sección de referencias, referencias puede incluir artículos publicados por varias diferentes revistas. Antes de que se fundara Crossref, esos editores hicieron acuerdos individuales entre ellos sobre cómo identificar y vincular sus artículos y cómo vincular otros, a los sitios web de los otros. Para hacer ese proceso más eficiente, crearon Crossref, una organización sin fines de lucro que proporciona infraestructura compartida, tecnología y otros servicios de colaboración para la comunidad académica. Trabajamos uh, con un grupo diverso de organizaciones, Actualmente tenemos más de mil miembros alrededor del mundo con más de uh, 124 millones de elementos de contenido registrados entre ellos, y el DOI es solamente el principio. Ofrecemos una amplia gama de servicios, servicios para asegurar que los metadatos de la investigación científica son registrados, enlazados y distribuidos y preservamos los metadatos que recibimos para el registro académico. Los hacemos disponibles a través, a través de una gama de interfaces y formatos para que la comunidad pueda usarlos y construir herramientas con ellos. Nuestros primeros miembros fueron de los Estados Unidos y Europa Occidental, pero hoy nuestra membresía es mucho más global y diversa. Nuestra membresía ha crecido a más de 18,000 organizaciones en todo el mundo y tenemos muchos nuevos miembros de Asia-Pacífico, Europa del Este, América Latina en particular. Esta tabla muestra de qué regiones uh, han tenido nuestros nuevos miembros en los últimos tres años. Puede ver que más de 1,082 organizaciones en América Latina se han unido a nuestra comunidad en los últimos tres años. En América Latina hay más de 2,000 miembros en total, principalmente de universidades y sociedades. Ellos han registrado más de 2 millones de artículos de contenido con nosotros. La mayoría de estos son artículos de revistas, pero también una pequeña cantidad de conferencias y libros. La mayoría de este contenido es de acceso abierto, con muchos miembros utilizando la plataforma de publicación OJTS. Entonces, ¿quién usa Crossref? Posiblemente una lista más diversa de lo que piensan. Aunque los editores son nuestro grupo más grande, muchas personas usan nuestros metadatos con sus servicios de index indexación y descubrimiento, como instituciones, sistemas de evaluación, bibliotecas y centros de datos, por nombrar solo algunos. Veremos el uso de metadatos con más detalle y más adelante en la presentación. Como mencioné, hay más de 18 mil organizaciones que trabajan con nosotros. Esos incluyen editores, bibliotecas, patrocinadores, investigadores y mucho más. Y todos usan nuestros servicios. Los editores son el grupo más grande, y este grupo es muy diverso. Los editores incluyen universidades y bibliotecas, empresas comerciales, profesores, uh, organizaciones uh, gubernamentales, y todos los modelos de negocio, uh, acceso abierto, suscripción. En muchas razones, porque los, las editoriales se afilian a CrossFit, incluyendo para ayudar a que su contenido sea descubierto, mostrar a las personas dónde se encuentra su contenido, uh, aumentar el número de lectores de sus publicaciones, convertir referencias a hipervínculos, descubrir a quién está usando su contenido, y para participar en otros servicios colaborativos. Y todo comienza con el registro de contenido. Y muchas personas asocian Crossref con identificadores de objetos digitales o DOI. Primero, es importante entender y recordar que Crossref no es solo sobre esos DOI. No estamos divididos por un servicio en particular, sino por cómo apoyamos a la comunidad académica como un todo. Los DOE no son un indicador de la calidad de una publicación o de la organización que los registra, ni es una marca de calidad de la investigación presentada. Un DOE es un enlace persistente y un identificador de un elemento de contenido. Y hay muchos beneficios al registrar todo tipo de contenido, incluidos lo que se enumeran aquí. Los miembros registran su contenido con nosotros para hacerlo visible. Eso lo, lo cons consiguen enviándonos una información llamada metadatos. En el contexto de Crossref, los metadatos son información sobre, publicación, sobre publicaciones que luego ponemos a disposición de miles de otras partes para usar en las herramientas y servicios que proporcionan. Y hay muchos tipos de contenido que se pueden registrar con nosotros. Muchos saben que los DOE se utilizan para artículos de revistas, pero CrossFit acepta todos los tipos de contenido que se enumeran aquí. Cada tipo de contenido tiene un conjunto único de metadatos y formato en nuestra, nuestro esquema. Aproximadamente, el 75% de nuestro contenido son artículos de revistas, seguido por un 15% de libros. Nuestro tipo más nuevo es el contenido publicado o preimpresos, preprints, que aunque aún son pequeños, son un área de rápido crecimiento. A menudo recibimos preguntas sobre la construcción de DOI, por lo que quiero revisar brevemente el proceso. Primero, el formato para el DOI es el mismo para todos los tipos de contenido. Los editores crean sus DOI y un DOI para cada, element cada elemento de contenido. Y un DOI contiene tres secciones. La uh, sección en rojo es el protocolo y directorio. Un DOI es un identificador, pero también un enlace que se puede resolver resolverse en un navegador usando ese formato. La siguiente sección en azul es el prefijo. Y cada miembro recibe un prefijo de DOI. Algunos miembros tienen una publicación, mientras que otros tienen muchas. Puede usar el mismo prefijo para registrar todas sus publicaciones, incluso si publica diferentes tipos de contenido, como libros y revistas. Y finalmente, el sufijo en amarillo, uh, que es creado por el editor para cada doy. Uh, recibimos muchas preguntas de los editores sobre la creación de los sufijos. Y nuestro consejo sus sufijos deben ser consistentes, sencillos y cortos. Para crear un sufijo puede usar las letras de la A a la Z, los números uh, del 0 al 9 y algunos marcas de puntuación como guiones y paréntesis. Algunos editores usan el ISSN, otros el volumen, la edición o la abreviatura de, del título. Tenemos patas para mostrar el DOI donde se muestra la información bibliográfica sobre el contenido. Es importante que todos los miembros usan esas patas para lograr coherencia y facilidad de uso. Un, un DOI debe uh, mostrarse siempre como un enlace URL completo, como en el ejemplo en la diapositiva. Cuando registra un elemento en CrossFit, envía una amplia gama de metadatos, de citas básicos como el título, los autores, las fechas de publicación, ISSN, la ubicación en línea y el DOI. Cualquier cosa que describa el contenido. También se registran otros metadatos como referencias, licencias, datos de financiadores, números de, uh, de ensayos clínicos, ORCIDs y datos sobre las relaciones entre artículos. La información sobre erratas, retacciones, actualizaciones y más se puede registrar a través de nuestro servicio Crossmark. Estos metadatos, relacionados con más de 124 millones de elementos de contenido, están disponibles públicamente utilizando nuestras diversas herramientas de búsqueda. Pedimos a los miembros que agregan tantos metadatos como sea posible. Cuantos más metadatos son incluyen, mayor, mayor será la posibilidad, posibilidad de que otro investigador o uno de los muchos grupos que usan metadatos de CROSSF en sus elementos y servicios descubren uh, el contenido. El registro de contenido es el proceso de enviarnos los metadatos de cada elemento, y hay varios métodos disponibles para grabar su contenido. Algunos miembros registran sus metadatos directamente, creando archivos XML, utilizando nuestro esquema. Pero no todos los miembros pueden crear archivos XML, pero tenemos herramientas que pueden hacer esto, con el formulario Depósito Web y con OJTS. Examinemos cada uno de estos métodos brevemente. Con, tipos, con todos los tipos de contenido que está registrando, todos los metadatos depositados se envían como XML y se formatean utilizando nuestro esquema de depósito de metadatos. El esquema contiene varias categorías diferentes de metadatos bibliográficos, administrativos y estructurales. Seguir el esquema de depósito de metadatos garantiza que todos los miembros utilizan las mismas reglas para crear metadatos sobre el contenido de su investigación. Uh, pero no los todos los miembros pueden crear archivos uh, XML. Tenemos herramientas que pueden hacer esto. Con el formulario Depósito Web, el usuario ingresa los metadatos manualmente. Luego la herramienta escribe en enviar el XML para procesamiento. Puede utilizar este formulario para depositar metadatos para revistas, libros, actos de congresos, informes y dislocaciones. Este formulario también se puede utilizar para depósitos de metadatos complementarios como financiación y metadatos de licencias a través de un archivo CSV. Muchos de nuestros miembros publican sus revistas utilizando la plataforma OJS, y OJS, OJS también tiene un plugin que se ha creado con, en colaboración con CrossFit para ayudar a los miembros a registrar su contenido con nosotros. Además del registro de, de contenido, hay varios complementos uh, en la diapositiva disponibles para servicios CrossFit adicionales, incluido el soporte para enlaces de referencia, el Servicio Similarity Check y el registro de financiadores. Los complementos varían según la versión, por lo que es importante asegurarse de que está utilizando la versión actual. PKP está trabajando con CrossFit para mejorar el nivel de soporte de exportación DOI proporcionando dentro de OJTS. Y trabajamos con PKP para crear un complemento para nuestro servicio citado por Cited by, así como para CrossMark. En los próximos meses habrá más información y haremos anuncios en nuestro foro cuando estén disponibles. Los editores saben que la visibilidad de la revista es importante y nos dicen que aumentar la visibilidad de y descubrir su contenido es una prioridad. Tomarse el tiempo para grabar contenido con, con metadatos completos y de calidad puede aument aumentar su visibilidad para la comunidad de investigación. Ahora, uh, ahora veremos las diferentes formas en que se usan los metadatos y lo que esto sig significa para sus revistas y investigaciones. Hay más de 124 millones de elementos de contenido registrados con, con nosotros, incluido, incluidos libros, revistas, datos, conferencias, todos los tipos mencionados anteriormente. Y los investigadores y los lectores utilizan las herramientas de clase para buscar en los metadatos de este contenido información que pueda ayudar a su investigación. Y no solo busques solo por DOI, también busca actor, Título de artículo, ORCID, uh, título de la revista, financiadores, para algunos ej ejemplos. Cuantos más metadatos incluya, más probabilidades tendrá de descubrir su, su contenido. Al hablar con nuestros miembros y editores, escuchamos que una de sus principales preocupaciones es aumentar la visibilidad de sus publicaciones. Conocen la importancia de los DOI para vincular y identificar contenido, pero queremos recordarle que obtener un DOI no se trata solo de obtener un identificador persistente para su trabajo. Muchas otras organizaciones utilizan los metadatos que nos envían cuando registran su contenido. Debido a que los metadatos de CrossRef están estandarizados y son legibles por máquinas, muchas organizaciones pueden usarlos para sus elementos y servicios. En promedio, Uh, vemos más de 600 millones de consultas de metadatos por mes en todas las interfaces y eso aumenta, aumenta cada año. Las bases de datos especializadas, las herramientas de atoa y anotación, los sistemas de seguimiento de manuscritos y las redes compartidas utilizan nuestros metadatos para mejorar sus funciones de búsqueda. Otros usos de los metadatos incluyen herramientas como gestores bibliográficos, por ejemplo, Mendeley o Zotero. Y tenemos más de 2200 22, bibliotecas que util, utilizan nuestros metadatos para conectar sus servicios de descubrimiento y vinculación. Y recuerde, solo se comparten los metadatos, no el texto completo. Hay varias razones por las que alguien buscaría metadatos y muchos usos para ellos. Además de usar metadatos para el de descubrimiento, como se descritó, los metadatos también ayudan a determinar la integridad de la investigación, quién financió la investigación, cuáles son las afiliaciones de los autores y podría haber conflictos de intereses. Reusar el contenido es también un factor importante. Incluir la información de la licencia ayuda a informar al lector. Y el uso de metadatos para vincular las obras a la financiación, los protocolos y los datos de investigación ayuda a crear una imagen completa de una obra. Vemos ahora cómo buscar metadatos de CrossRef. Nuestros metadatos se usan para crear interfaces que los humanos pueden usar, y mostraremos algunos ejemplos de eso. Los metadatos de cross también son cada vez más lieros y empleados por las máquinas para ayudar y descubrir y crear herramientas y servicios para la comunidad de investigación. Nuestros desarrolladores han creado herramientas que permiten a los usuarios buscar los registros de metadatos. Esas herramientas gratuitas le permiten ingresar cualquier información sobre un elemento de contenido, como título, autor, nombre de la publicación, organ y etc y más. Y, lo, y le mostramos lo que tenemos en nuestra base de datos. La primera herramienta que les mostré es CrossRef Search, el enlace y la interfaz de búsqueda se muestran en la diapositiva. Cuando ingresamos el nombre de su universidad en la herramienta de búsqueda, puede ver que hay miles de resultados. En cada uno de estos se hace referencia a la universidad en los metadatos, por ejemplo, en un título o la afiliación del autor o otro elemento. También se muestra el DOE de cada entrada, lo que uh, le ayuda a localizar ese elemento de contenido en línea. Además, puede filtrar los resu resultados por tipo, como año de publicación, nombre de publicación, de editor, y también descargar los re resultados como un archivo CSV. También es posible buscar usando un ORCID. Esta búsqueda muestra todos los elementos que se registraron que influyeron el ORCID para este actor en los metadatos. Además, si algunos de los artículos que ap aparecen son suyos, puede iniciar la sesión con su cuenta ORCID y agregarlos a su perfil. El registro de financiadores o the funder registry es un registro de identificadores abierto y único para organizaciones que uh, consideren fondos en todo el mundo. Como práctica recomendada, los autores dan a conocer el apoyo, apoyo las contribuciones a su investigación en sus artículos publicados. Para ello, mencionan a la agencia de financiamiento y el número de subvención en alguna sección del artículo. Los editores pueden incluir esta información en sus metadatos cuando registran contenidos con nosotros. Y de este modo, se pueden relacionar con los miles de financiadores y sus identificadores únicos en nuestro registro de financiadores. Eso significa que cualquiera puede identificar qué financiadores inviertan en ciertos tipos de investigación. Las personas pueden referirse a las organizaciones de financiamiento que utilizan variaciones de nombres diferentes. Eso puede hacer que sea difícil resolver claramente quién ha financiado qué investigación. El registro de financiadores es una lista estandarizada de más de 19,000 organizaciones que financian la investigación junto con sus identificadores únicos. Revisamos continuamente la lista, hacemos actualizaciones y agregamos nuevos financiadores una vez, una vez al mes. Es un archivo que se puede descargar sin costo y es disponible de forma abierta para integrar, integrarlo con otros sistemas. Esa es la interfaz de búsqueda de, de financiadores puede ingresar el nombre de una organización en la barra de búsqueda para ver el contenido relacionado con las fuentes de financiamiento. Esa es otra razón por, por la que es importante proporcionar esta información cuando registran su contenido. Si agrega detalles de financiador a sus depósitos de Crossref, su contenido aparecerá en estos resultados de búsqueda. Aquí mostramos un ejemplo utilizando el Ministerio de Educación de Chile. Esos son los resultados para el Ministerio de Educación del gobierno de Chile. Las publicaciones y editoriales asociadas pueden ver los resultados uh, to totales y además pueden filtrar los resultados por tipo, año de publicación y nombre de publicación, editorial, etc. También pueden descargar la información como un archivo CSV. El registro permite a las diversas partes a comprender mejor el panorama de financiación de las investigaciones. Los investigadores pueden leer y evaluar obras sabiendo quién sea financiando, financiado. Las instituciones de investigación pueden supervisar los resultados publicados de esos investigadores. Los editores pueden realizar un seguimiento de quién financia a sus autores y ver si cumplen con las obligaciones de financiación. Ahora mi colega Vanessa hablará sobre cómo mejorar sus metadatos. Gracias Susan. Vale. Hemos analizado las diversas formas en que se utilizan los metadatos de Crossref y por qué son importantes para muchas personas y organizaciones. Pero los metadatos son menos útiles si están incompletos o incorrectos. Los errores en sus metadatos o los metadatos incompletos pueden afectar la capacidad de las personas para describir su investigación. Veremos algunos de los errores más comunes, cómo corregirlos y cómo verificar su registro de metadatos. Estos son los errores de metadatos más comunes que reporta nuestro equipo técnico. Los autores nos contactan indicando que sus nombres faltan o son incorrectos. El contenido se ha movido, pero las URL no se han actualizado en el sistema Crossref y por lo tanto los doy FALAN. Las fechas de publicación no están incluidas. Cambios re realizados en OJS, pero no reenviados a Crossref. Los autores informan de que incorrectas. Y discre discrepancias de metadatos como errores tipográficos. Tipo Cuando registran sus metadatos, es muy importante recordar tres cosas. Uno, los metadatos deben ser correctos, sin faltas o errores tipográficos. Si los metadatos son incorrectos, no es útil para nadie y puede afectar la facilidad con la que se descubre su contenido y el uh, funcionamiento de varios otros servicios académicos. Dos, los metadatos están completos. Incluya la mayor cantidad de datos posible. Por ejemplo, incluya todos los autores, no solo el, el primer autor e incluido el ORCID, si está disponible. Y tres, actualice sus metadatos si hay cambios. Por ejemplo, si sus URL cambian, es importante que nos envíe las nuevas URL para que sus DOI continúen funcionando. Recuerde, los metadatos existentes se pueden actualizar en cualquier momento sin costo adicional. Si no está seguro de qué metadatos está incluyendo en los depósitos, tenemos una herramienta para ayudarlo, los informes de participación. El informe da información sobre los depósitos de un miembro, incluida la cantidad y los tipos de contenido que se han registrado, así como los metadatos incluidos en esos depósitos. Este es el enlace a los informes. Hay un informe de participación para cada miembro de CRUSHR. Al hacer clic en el enlace, accederá acceder a esta página. Comience escribiendo el nombre de su organización en la herramienta de búsqueda. Este es el nombre de su cuenta que está registrado con nosotros. Es posible que haya registrado varias revistas. Los detalles de cada título se pueden ver en una vez que haya seleccionado su organización. Más sobre esto en un momento. Cuando seleccione la organización deseada, verá la página principal del informe y la información sobre la organización. Aquí hay el informe de su universidad. En la parte superior, Puede ver el nombre de la organización y también el número total de elementos de contenido, o DOI, que se han registrado con nosotros. Puede ver la cantidad de elementos enumerados, como contenido actual, que tienen una fecha de publicación dentro de los últimos dos años, o contenido de archivo anterior, que es contenido más antiguo, un total o un total de ambos. Esta página también muestra que el porcentaje de contenido registrado tiene varios elementos de metadatos. Estos um, son los elementos que consideramos importantes para que el contenido sea más útil y fácil de descubrir. Estos incluyen referencias, identificadores de, de ORCID, información financiera, URL para licencias y el servicio de similarity check, resúmenes, y Crossmark si una organización usa este servicio. Cada uno tiene un porcentaje que se muestra al lado. Si, si hace clic en la pequeña i al lado de cada elemento, le dará más información sobre cada uno y detalles de cómo puede mejorar su porcentaje al, al incluir más de este tipo de metadatos en sus depósitos a Crossref. También es posible ver los metadatos registrado, registrados de títulos de revistas individuales. El informe mostrará el porcentaje de metadatos solo para ese título en lugar del contenido total de ese miembro. Esto es importante ya que puede haber diferentes editores depositando para cada revista y puede que no todos recopilen e incluyan los mismos metadatos en sus depósitos. Los investigadores, autores y editores a menudo necesitan agregar DOI a sus listas de referencias y nuestros miembros deben agregar DOI a las listas de referencias para todo el contenido de su revista actual. ¿Y cómo se hace esto? Ofrecimos herramientas de texto simples para consultas manuales de bajo volumen así como un formulario para cargar una pequeña cantidad de listas de referencias como archivos text para encontrar sus DOI, si están disponibles. La primera herramienta es Crossref Search. Copie y pegue sus referencias en el cuadro de búsqueda del formulario, una referencia por línea y haga clic en el botón Match to DOIs. Si se encuentra una coincidencia para esa ref referencia en nuestra base de datos, se muestra el DOI. Es importante recordar que no todas las referencias tendrán DOI. No todas las revistas o organizaciones son miembros de Crossref o pueden trabajar con otra agencia de registro DOI. Además, si es miembro, es posible que aún no haya, haya registrado ese artículo con nosotros. Sin embargo, lo mantenemos actualizado, por lo que si un miembro deposita el artículo en un fecha posterior, podemos hacer este uh, coincidencia. Otro método es nuestra herramienta Simple Text Query. También le permite consultar DOI en el sistema de Crossref. Al igual, al igual que con la herramienta anterior, Copie y pegue su lista de referencias en el cuadro, haga clic en Enviar, y verá las referencias más los dos coincidentes para que pueda agregarlas a sus listas de referencias. También puede usar este formulario para depositar las referencias en los metadatos de su artículo. Nuestro, nuestros membro, miembros tienen acceso a un variedad de servicios que ayudan a registrar, vincular y distribuir los metadatos de sus investigaciones académicas. Estos servicios funcionan mejor con los metadatos completos y de calidad. Los servicios de vinculación de referencias y setado por dependen de que nuestros miembros agreguen doy a sus listas de referencias e incluyen metadatos de referencia en sus depósitos. El servicio de Similarity Check requiere que los miembros agreguen URL de texto completo a sus metadatos. Esto asegura que su contenido esté incluido en la base de datos para la comparación um, de texto para de la detección de plagio. Y finalmente el servicio de CrossMark permite a los lectores saber si el contenido se ha actualizado, corregido o retractado y también proporciona valiosos metadatos adicionales como fechas de publicación, envío, revisión, aceptación o de los autores, tipo de contenido, estado de detección de plagio e información sobre financiación, licencia, revisión por pares y ubicación de los datos de la investigación. En conclusión, muchas personas utilizan nuestros metadatos para ayudar a encontrar, citar, vincular, evaluar y reutilizar la investigación. Compartir metadatos tiene muchos beneficios para todos, incluyendo majo, majo, <coughs> mayor descubrimiento de su contenido y inclusión en varios servicios académicos. Y tenga en cuenta que solo se comparten sus metadatos, no su texto completo. Y finalmente, hemos presentado mucha información hoy. Si necesita ayuda con sus supositos o sus metadatos o uno de nuestros servicios, ofrecemos varias formas de obtener ayuda para, no, para nuestros miembros y el público. Primero, nuestro Foro de la Comunidad es una oportunidad para publicar una pregunta o unirse a una discusión con nuestro personal, embajadores y otros miembros de la comunidad. El Foro te, te, también tiene una amplia gama de temas para los miembros, incluida ayuda técnica, próximos eventos en seminarios, información uh, para usuarios de OJS y nuestros servicios. Puede enviar preguntas en español o en inglés. Nuestra documentación técnica está disponible y cubre la mayoría de los temas. Sin embargo, en este momento no está en español solo en inglés. Estamos trabajando para ofrecer más traducciones uh, de documentación en el futuro. Si tiene preguntas técnicas, puede enviar un correo electrónico a nuestro equipo de soporte, support.crosstraf.org. O si tiene preguntas más generales, comuníquese con nuestro equipo de membresía en member.crosstraf.org. El próximo mes, el 22 de junio, realizaremos un seminario web de preguntas y respuestas llamado Preguntas, cualquier cosa. Esta sesión de 75 minutos está diseñada para que los miembros y usuarios preguntan a nuestro equipo cualquier cosa, desde el registro de contenido y más ayuda para realizar depósitos de DOI uh, en nuestro sistema, hasta detalles sobre el servicio Similarity Check, transferencia de títulos y actualización de sus metadatos o cualquier cosa relacionada. Enviaremos, eh, enviaremos eh, las diapositivas para el semario, seminario web de hoy y podemos incluir el enlace de registro para este evento en este correo electrónico también. Ahora, hemos agregado traducciones de nuestras hojas de información de servicio, que incluyen español. Puede en encontrarlas y descargarlas en nuestros páginas de servicios en el servicio web de Crossref. Proporcionan información concisa y clara sobre las diferentes herramientas y servicios que ofrecemos. Además, tendremos más semin seminarios web en español sobre el registro de contenido en de, um, y sobre nuestros servicios en la de referencia y citado por, por ejemplo más adelante en el año. Visita nuestro foro de la comunidad y el sitio web para más información sobre estos en los próximos meses. Y sí, es todo. Gracias por invitarnos a hablar con ustedes hoy. Tenemos tiempo para preguntas. Puede escribirlas en la, en el cuadro de preguntas y respuestas. Y nuestro colega Oli Soto también nos ayudará a responder preguntas. Bueno, muchas gracias. Eh, ya tenemos algunas preguntas que han formulado algunos de nuestros participantes. Eh, entonces, me voy a permitir eh, leer algunas de las eh, preguntas y las respuestas, ya que pueden ser de interés para todos los eh, que nos acompañan el día de hoy. Eh, Pedro nos escribió por el, el Zoom... Nos dijo si sí, los datos ingresados mantienen el dato tal como se escribió. Por ejemplo, si se ingresó en mayúscula o bien en minúsculas. Esto porque muchos gestores de referencia recuperan los metadatos con el DOI y construyen las referencias bibliográficas. Efectivamente, eh, Pedro, si sí, eh, los, los metadatos se mantienen tal cual como eh, los incluyó eh, la revista en el momento de registrar esos metadatos en Crossref. Ya que Crossref no actualiza los metadatos, eh, ni los modifica, ni los normaliza. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones que nos ha dado Susan y, y Vanessa de que los metadatos estén completos, que estén consistentes y eh, sin errores. Eh, ya que Crossref no modifica ni normaliza eso. Hay otra pregunta interesante que nos hace Pedro y es que si eh, Crossref soporta los caracteres especiales, como por ejemplo, eh, caracteres eh, chinos, símbolos matemáticos y demás, la respuesta es sí, siempre y cuando esos eh, caracteres estén representados en UTF-8. Agregué eh, al cuadro de preguntas y respuestas un enlace en donde hay más información acerca de eh, los caracteres especiales que se incluyen en el XML que se carga a Crossref. Eh, muy bien, nos pregunta Pedro también información sobre las API. En la, la API, básicamente, eh, es la manera como Crossref tiene disponible todos sus metadatos de manera gratuita para que se puedan construir consultas sobre la base de datos que tiene Crossref. Entonces, he eh, incluido eh, esta información, es principalmente eh, relevante para los desarrolladores, eh, incluí en, en la respuesta un enlace en donde está toda la documentación acerca de cómo está construida esta API. Tenemos eh, dos eh, preguntas, tres preguntas adicionales. Nos pregunta Pamela, nos dice, ¿cada revista decide qué metadatos registrar? ¿Existe algo como metadatos mínimos obligatorios? Muy bien, muy, muy buena pregunta Pamela. Eh, la respuesta es eh, sí, cada revista decide qué metadatos registrar. ¿Sí? Eh, desde el punto de vista de, de, de Crossref, los metadatos obligatorios son mínimos. ¿sí? Por eh, poner un ejemplo, eh, si ustedes cargan el DOI, la URL y el título con esos tres metadatos suficientes eh, para Crossref, son aceptables. Eh, pero tal cual como lo mencionó Vanessa y Susan eh, entre más completa esté la información de eh, los ítems, muchísimo mejor, mucho más fácil la recuperación, mucho más fácil, se aumenta la visibilidad del contenido y también eh, la, la probabilidad de, de que el contenido se haya encontrado, pero en términos de crossref eh, los metadatos obligatorios son mínimos. Muy bien, eh, tenemos más preguntas por aquí, dice Rita María, dice, buen día para registrarse en la comunidad Crossref, es de carácter individual, organizacional o de una revista, gracias. Eh, um, Entonces, eh, bueno, yo puedo responder esa pregunta también. Eh, pero La, Ali es, uh, ¿Sí? para esta pregunta eh, es el nivel um, de organización para sí. ser miembro de Crossref. No es um, posible como individual o para una revista. Si sí, publica muchas revistas, es el, el nivel de uh, organización. Perfecto, bueno, muchas gracias Vanessa por esa claridad. Eh, no sé si Rita, María, eh, de pronto eh, está interesada en registrarse en el foro de la comunidad, en este foro eh, el registro es individual, ¿cierto Vanessa? Sí, es correcto. Y uh, voy a poner um, el enlace en el chat, ¿vale? Genial. Eh, muy bien, tenemos aquí otra, otra pregunta por parte de Gerson. Dice, mi disertación de maestría no tenía DOI, sin embargo, ResearchGate... ¿Creo un DOI para este documento? ¿Este DOI es válido? Ok. Eh, no sé si Vanessa y o Susan tengan eh, una, una respuesta. O yo ¿Puedo... Eh, Contestarle a Gerson que eh, ResearchGate es una organización diferente a Crossref, por lo tanto, no tenemos eh, información acerca de la manera como ResearchGate crean los DOI. ¿sí? Existen eh, varias agencias eh, de DOI, Crossref es una de ellas y orientada principalmente a contenido académico. Eh, y con una gran variedad de servicios como nos lo acabaron de mostrar Susan y Vanessa. Entonces, eh... sí, uh, un DOI de research, date, uh, research Gate es válido, pero es, es, es un DOI diferente de Crossref, simplemente. Y uh, también es más para los preprints, creo, Research Gate. Um, Puede um, registrar preprints a Crossref también, pero la mayoría del tiempo um, um, investigadores registran sus dissertaciones y otros preprints en lugares como ResearchGate con un DOE um, de esto. Es un poco diferente de DOE de Crossref, es un uh, diferente sistema. Uh, Susan, es de Datasite, ResearchGate, no, no sé. Uh, ¿Posible? No. Uh, hmm. okay. Si sí, nosotros eh, hemos identificado que ResearchGate eh, eh, crea DOI para esos eh, contenidos, pero tampoco estoy seguro que agencia <laughs> usan <laughs> ellos para... <laughs> Para, eh, crear esos dos. Bueno, eh, tenemos otra pregunta por parte de Pedro. Dice: ¿Para el registro de datos de investigación tienen algún formato estandarizado? Maybe datasets. Sí, uh, tenemos un uh, esquema para cross todos los diferentes tipos de contenido y también hay uno para datasets que uh, creo que es um, bastante mínimo los metadatos que necesita incluir. Uh, hay un enlace a nuestra documentación sobre esto y voy a encontrar esto. Listo, genial, muchas gracias. Eh, entonces, Pedro, vamos a enviar el, enla el enlace eh, por aquí en un momento. Rita, eh, María nos dice agradecida. Bueno, muchas gracias. Eh, Pamela tiene otra pregunta. Dice, ¿se podría registrar metadatos de documentos de tesis publicados en un repositorio institucional? Um Keisha is asking about um, registering metadata for uh thesis in a repository. See sí, as possible. Um okay, perfect. Yeah, if if the if it's not published elsewhere, um like in an, in a if it's just published in the Institutional repository, yes. Ok, listo, muchas gracias Susan. Bueno, la respuesta para Pamela, sí, sí es posible, siempre y cuando no haya sido publicado en alguna otra parte. Si es solamente eh, publicado en el repositorio institucional, eh, sí señora, se puede registrar el DOI y los metadatos. Eh, muy bien, Pedro eh, dice que muchas gracias, bueno, gracias a todos ustedes por su participación eh, no sé si hay algo, Rinaldo, Vanessa o Susan que quieran decir para finalizar la, la sesión, creo que ya no tenemos más preguntas Bueno, yo quería agradecer la presencia uh, de, de Vanessa, de Susan y, y, y la tuya, Arley, eh, en esta interesante presentación. Eh, también agradecer a todos quienes eh, han participado de, de, esta, de esta charla. Eh, también informar que, que se va a publicar eh, cuando eh, ustedes nos entreguen el video. Eh, lo vamos a publicar para, para que tengan acceso a la gente, tampoco que, que, que para ese motivo eh, no pudo llegar o, o llegó tarde y se perdió alguna parte de la presentación y también dejarlos a todos gratamente invitados para eh, la próxima semana eh, a las 10 de la mañana el día 11 de mayo que también vamos a tener una charla con el doctor Luis Covina que nos va a hablar sobre revistas predadoras y bueno, y atentos a las actividades que eh, las revistas de la Universidad Católica del Norte eh, tendrá para toda la comunidad bueno, nuevamente les, les repito las gracias y es Muchas gracias a todos para invitarnos eh, hoy y eh, para todas las preguntas también. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Uh, vamos a hacer el webinario ahora. Adiós a todos. Gracias a todos. Adiós.